La sequía en España, una amenaza para el medio ambiente y la economía. España atraviesa un periodo de sequía extensa y prolongada que afecta al menos al 38,5% de la superficie peninsular. El año hidrológico 2021-2022 a hectárea ha sido el tercero más seco desde que se tienen registros en los últimos 61 años. Las precipitaciones acumuladas en España desde el 1 de octubre de 2021 hasta el pasado 30 de septiembre fueron un 25% menores de lo normal. Y eso es el promedio porque hay amplias zonas donde el déficit de precipitaciones rondó o superó el 50%. La sequía tiene graves consecuencias para el medio ambiente y la economía. Por un lado, afecta a los ecosistemas, la biodiversidad, la calidad del agua y el suelo. Por otro lado, impacta en sectores clave como la agricultura, la ganadería, la industria, el turismo y la producción de energía. Además aumenta el riesgo de incendios forestales, que pueden provocar pérdidas humanas, materiales y ambientales. Ante esta situación, es necesario adoptar medidas urgentes para mitigar los efectos de la sequía y adaptarse al cambio climático. Algunas de estas medidas son Aplicar planes de sequía y escasez que establezcan criterios técnicos para declarar situaciones de alerta o emergencia y activar medidas excepcionales como restricciones de uso o trasvases entre cuentas. Fomentar el ahorro y la eficiencia del agua en todos los sectores y usos, mediante campañas de sensibilización, incentivos económicos, tarifas progresivas o sistemas de reutilización y reciclaje. Promover la modernización y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas para reducir las pérdidas y mejorar la gestión del recurso. Impulsar la investigación y la innovación en materia de sequía y cambio climático para desarrollar nuevas tecnologías, modelos y herramientas que permitan una mejor predicción, prevención y respuesta. Reforzar la coordinación y la cooperación entre las administraciones públicas, los usuarios del agua, los agentes sociales y económicos y la ciudadanía para garantizar una gestión integrada y participativa del agua. La sequía en España es un problema complejo que requiere una solución integral. Solo así podremos hacer frente a este desafío que amenaza nuestro presente y nuestro futuro. Ah. Otro indicador de la sequía es el nivel de agua de los embalses, que son las principales reservas de agua dulce del país. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Reserva Hídrica Española está al 51,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 28.889 hectómetros cúbicos, HM superíndice 3 de agua, que disminuyen en la última semana 123 hectómetros cúbicos, el 0,2% de la capacidad total actual de los embalses. Hay grandes diferencias entre las cuencas hidrográficas, siendo las más afectadas por la sequía las del Guadalquivir, el Segura y el Júcar. El nivel de los embalses influye en la producción de energía hidroeléctrica, que representa el 14% del total de la generación eléctrica en España. Además, los embalses cumplen una función ecológica y recreativa, albergando una gran diversidad de flora y fauna y ofreciendo espacios para el ocio y el turismo. La sequía en España no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de la crisis climática que afecta al planeta. El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas, una mayor variabilidad e intensidad de las precipitaciones y una reducción de la disponibilidad de agua. Según la Agencia Estatal de Meteorología Aemet, el año 2020 fue el más cálido en España desde que hay registros, con una temperatura media de 14,8 C, C por encima del valor normal. Además se dispararon los récords de calor con 17 días con temperaturas máximas superiores a 40 C y 53 noches tropicales con mínimas superiores a 25 C. Estos datos confirman la tendencia al calentamiento observada en las últimas décadas, con un aumento de la temperatura media de 1,31 C desde 1900 hasta 2018. Este incremento térmico tiene efectos negativos sobre el ciclo hidrológico, al aumentar la evaporación y la demanda de agua de la atmósfera y los seres vivos. Así, se produce una disminución del caudal de los ríos, del nivel de los acuíferos y de la capacidad de los embalses. También se altera el régimen de las precipitaciones, que se vuelven más irregulares y extremas, con episodios de sequía y lluvias torrenciales que causan sequías e inundaciones.